Margot Robbie se siente presionada a tener hijos. Margot Robbie detesta que siempre le hagan la misma pregunta. La actriz, quien interpreta a la reina Isabel y en el filme Mary Queen of Scots, dijo a la revista Radio Times Magazine que está cansada de que las mujeres sean presionadas a tener hijos. Me enfureció, afirmó Robbie en referencia a la exigencia impuesta sobre la monarca que encarna en la cinta de gestar un heredero al trono. Enfatizando, ¿cómo se atreve un hombre a decirme lo que debo o no hacer con respecto a la maternidad y a mi propio cuerpo?. La estrella aseguró que el tema sigue estando vigente en la actualidad y que no quiere seguir teniendo que dar explicaciones al respecto. Me casé, con el cineasta Tom kerley en el 2016, y la primera pregunta que me hacen en casi todas las entrevistas es, apóstrofe signo de interrogación abierta ¿Cuándo van a tener un bebé? Explicó la artista. Me enoja tanto que exista este mandato social. Te casaste, entonces ahora tienes que tener un hijo. No hagan suposiciones. Yo voy a hacer lo que tenga ganas, concluyó con Encono. La actriz Margot Robbie siente presión por la idea de concebir hijos. Margot Robbie aseveró que constantemente le hacen la misma pregunta, y le comunicó a la revista Radio Times Magazine que ya está cansada de que las mujeres sean presionadas a tener hijos. ¿Cómo se atreve un hombre a decirme lo que debo o no hacer con respecto a la maternidad y a mi propio cuerpo?. Preguntó enfurecida la actriz haciendo referencia al requerimiento impuesto sobre la monarca que encarna en la cinta de gestar un heredero al trono. La actriz afirmó que ya no se quiere ver en la situación de volver a tener que dar explicaciones sobre el tema a pesar de que sigue manteniéndose vigente hasta el momento.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 Yo voy a hacer lo que tenga ganas, último. Margot Robbie está cansada de que siempre le hagan esta misma pregunta. La actriz está a punto de estrenar María Reina de Escocia junto con Saoirse Ronan. En cines el 8 de febrero. Margot Robbie está a punto de estrenar María Reina de Escocia. En la película se meterá en la piel de la reina Isabel Lee. Uno de los mayores retos en su carrera hasta el momento, tras haber sido nominada al Oscar a Mejor Actriz por su papel en Yo, Tonya durante la nonagésima edición. Sin embargo, hay algo a lo que la actriz está cansada de responder. En una nueva entrevista con The Radio Times… La intérprete reconocía que no le gusta nada en absoluto que le pregunten sobre cuándo va a tener un bebé. Me hizo enojar mucho, en referencia a múltiples cuestiones sobre el tema. ¿Cómo se atreve un anciano a dictar lo que puedo y no puedo hacer cuando se trata de la maternidad o de mi propio cuerpo? Desafortunadamente, es una conversación que aún estamos teniendo, las mujeres. La actriz recalca que tras casarse, parece que es una pregunta obligada por los medios. Me casé. Y la primera pregunta en casi todas las entrevistas es dos puntos signo de interrogación abierta bebés. ¿Cuándo vas a tener uno? Estoy tan enfadada de que haya este contrato social, teoría. Parece que Robbie no está del todo satisfecha con alguna labor de los medios y no está dispuesta a divulgar cuándo querrá ser madre. Aparte de todo este revuelo, Robbie compartirá pantalla el próximo 8 de febrero junto con Saoirse Ronan, en María Reina de Escocia. La cinta dirigida por Josie que sigue uno de los momentos de sucesión más intrigantes de la historia de Inglaterra entre dos mujeres de gran carácter, María Estuardo, Ronan. E Isabel y, Robbie. Sobre estas líneas no te pierdas el tráiler. Margot Robbie se aburrió de las preguntas sobre la maternidad. La actriz australiana Margot Robbie confesó cuál es la pregunta que más odia y la que la hace enojar en cada entrevista que ofrece, a raíz de su más reciente película. La oriunda de Dalby está en plena promoción de su cinta Mary Queen of Scots, en la que interpreta a la reina Isabel y a quien se le impone tener un hijo que herede el trono.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 Desde que empezara a hacerse un nombre en el show business con su papel secundario en el Lobo de Wall Street, Margot Robbie se ha enfrentado a muchas personas que la han asaltado con la misma pregunta. ¿Y para cuándo el bebé? Evidentemente, está harta de que se la hagan. Es una tesitura que solo ha hecho que empeorar con el último papel que la actriz interpreta en el cine, el de la reina Isabel y en la película María, reina de Escocia. Uno de los aspectos biográficos más importantes de la vida de Isabel y es que nunca pudo dar a luz a un heredero. Abriendo la puerta a periodistas y curiosos a introducir la pregunta de Marras en sus encuentros con Robbie. Me cabreaba muchísimo, dice Robbie en una entrevista con The Radio Times sobre los desconocidos que le preguntaban sobre un potencial embarazo. ¿Cómo se atreve un viejo a dictaminar lo que puedo o no puedo hacer cuando hablamos de la maternidad o de mi propio cuerpo? Robbie confiesa que la pregunta del bebé empezaron a preguntársela incluso antes de aceptar su papel como Isabel y Me casé y la primera pregunta que me hacían en casi cualquier entrevista era, apóstrofe signo de interrogación abierta bebés? ¿Cuándo vas a tener uno? Añade Robbie sobre lo que empezó a ocurrir una vez se casó con el cineasta Tom Akerley en 2016, cuando acababa de cumplir 26 años. Estoy muy enfadada con el hecho de que exista ese contrato social. Te casas. Ahora, ten un bebé. No asumas. Voy a hacer lo que me dé la gana. Margot Robbie respondió a aquellos que le preguntan sobre la maternidad. Margot Robbie se cansó de tener que responder siempre a la misma pregunta, por lo que entregó una tajante respuesta en entrevista con The Radio Times. ¿Cuándo vas a tener un bebé? Es la consulta que la intérprete de Harley Quinn debe aguantar cada vez que es entrevistada por algún medio. Sobre todo desde que contrajo matrimonio con el cineasta Tom Kerley, en 2016. Finalmente, se aburrió y señaló que me enoja tanto que exista este mandato social. Te casaste, entonces ahora tienes que tener un hijo. No hagan suposiciones. Yo voy a hacer lo que tenga ganas. Esta pregunta volvió a surgir a raíz de María, reina de Escocia, la película en la que da vida a la reina Isabel y, quien no tuvo un heredero.